la tienen recontra no. atada porque son joquitas joquistas y de la hostia o sea claro. primer nivel acá acá no vamos a andar con menos no, no, no. y además porque las queremos son amigas de la casa fueron mamás de Tommy están ay y le damos la bienvenida a la señorita Piti y Charo ¡Uy! Hola chicas hola chicas ¿cómo estamos? ¿Cómo andan? Bueno, bienvenidas y bienvenido a Tommy. Mirá lo que es ese bebito chiquitito, por favor. ¿Cómo va esa maternidad? Ah, estaba saludándolos. No, no, no, no, no. Mirá esa naricita, por el amor de Dios. Bueno, algo decíamos al comienzo del programa, ¿no? Esto de acá les dimos como las herramientas, las bases, Practicamos un cachito con el tema de los pañales. Pero es otra cosa la realidad, me imagino, ¿no? ¿Cómo la llevan? Sí, sí, sí, totalmente otra cosa. La verdad es que, bueno, primero, buenas tardes. Eh, muy buenas tardes de vuelta con ustedes. Justo cuando se abrió el Zoom, el Tommy estaba medio eh, llorando. Ah, así que.. Tetita, quiere me tetita. Me tetita? El <risa> eh, ¿Ya tomó claramente? la teta o son gases? Viste que en esa época es como es eso. O los peditos o la teta. Peditos o tetas, si ¿Sí, así. No, tomó la teta, tomó la teta, pero. Cuestión de adivinar, nunca, nunca de definir Ah, claro, Pero, Y pobrecito lo, lo trajimos acá enfrente de la pantalla y se despertó. ¡Ay, qué cosa! Ahora, ahora me volvió a estar tranquilo. Ay, mi amor, escúcheme, yo quiero saber primero cómo, cómo fue el nacimiento de Tommy, cuándo fue, eh, cómo, cómo estuvieron en ese momento, si estuvieron las dos juntas, todo quiero saber, todos los detalles. Él nació el 7 de marzo. Eh, muy bien, fue cesárea al final porque no terminaba de encajarse uh -huh. eh, pero el parto fue re tranquilo bueno, la cesárea es rapidísima He la, la previa, pero después en tres minutos lo tenés afuera Totalmente. Eh, y estábamos juntos así, Piti entró ahí al quirófano así que Nada, pudimos compartir ese momento juntas de la llegada y el encuentro con Tomás y súper emocionante, qué sé yo, no sé, es muy difícil poner en palabras ¿Viste? lo que se siente en pero, pero además son esas imágenes que, posta, no te las olvidas nunca más en tu vida es como que el mundo se detiene y de repente te están sacando un bebito de la panza. No sé, lloraron las dos, se emocionaron, pudieron darle un besito, ponérselos en el pecho un ratito cada una. Mira, yo eh, que estaba atrás eh, viendo toda la situación y, y la panza abierta de Charo fue un buen <risa> <yo que antes, risa> Te descompusiste pero... porque hay algunos que les da impresión y está bien, se ve todo. No, no, no, a mí la verdad es que, o sea, me, me, me intrigaba mucho, hasta quería ver más. Ah, eh, mira. El médico me dejaba Menos, menos, de Piti. <risa> claro, sí, quédate de atrás. Eh, pero cuando lo vi salir al, al Tommy de la panza Fue fue increíble fue una O sea, como muchas emociones En un momento eh, no, lo, no le pusieron al bebé a echar en el pecho No sé por qué porque No sé por qué Para mí por la anestesia o sea, está Claro, la cuando te hacen cesárea eh, Te dejan besarlo claro, Pero después lo tienen que ir a pesar Le tienen que hacer claro, el claro. sellito del piecito Y demás Mientras vemos estas fotos hermosas eh, de, de, Del de, de, de la previa, claro ¿Hubo algún Ay, médico, esa, enfermero, enfermera no, no, no. cholula, Cholula Que metió selfie ahí en la previa En los nervios o no? ¿Cómo? Digo, ¿Hubo algún enfermero, barra, enfermera, Cholula Que en la previa metió selfie Pidió, che, las leonas acá, metemos una selfie O, o mucho respeto con eso No, no No, mira, yo te voy a contar, el neonatólogo Es papá de una nena que juega a los tordos Ah, mirá ah. Y, y cuando saca, cuando saca al bebé y le va a hacer los controles que le hacen apenas nacen, qué sé yo, me dice, vení, Piti, qué sé yo, vení a ver lo que le hago, no sé qué. Entonces, bueno, mientras, mientras lo controlaba, me dice, yo soy papá de una nena que juega en los tordos y que es fanática tuya. Y, ¿Te y puedo pedir nada. un autógrafo? mira qué momento, ¿no? ¿Qué ¿Qué Mi qué? mujer abierta. <risa> Claro, él vive ahí en la, en la balanza Señor, puede ser después también, ¿no? Sí, tal cual Lo pesaba le, le, le, Bueno, le pusieron las vacunas en ese momento Claro, ¿no? le toman el bueno, paciente Yo no tenía mucha ganas de charlar del tema eh, Pero bueno, le dije Ay, mira vos, no sé qué claro. no una... Además porque viste que entras en una situación eh, Barra Drogada, más allá de la que está drogada, porque yo también tuve dos cesáreas y literal, estás como ahí media tú, que tú, que como que te vas, pero está buena la sensación. El que te acompaña eh, también está choqueado, porque es un sí. momento que te choquea, es un sí. momento que es como que marca tu vida. Entonces que te ponga, se pongan es a charlar. el premio de, de la otra fama, otra es el premio claro, de la fama. Tal cual, tal cual. Eh, pero bueno, fue hasta ahí, después bien. Con lo que decís de, de eso de la sensación de droga. Yo, el, el, a la mañana siguiente que nació, salí a comprar algo, me parece, ahí enfrente de la clínica de Cuyo, salí a comprar algo para comer, qué sé yo, y sentía como que estaba flotando en ¿Sí? el aire, como que, Sí. como que, te ¿qué la pasó? Vida. De repente, en un día pasó de todo, sí. pues, y cuando día, a Charo le conté la sensación que había tenido y, es que nada, sí. muy loco. Que no es es. Que, ya, tal cual estaba Y sobre todo, mirá lo que es, es precioso Y sobre todo la primera etapa Que están encerraditos en casa para cuidarlo Para que no tome frío Que ustedes también se están encontrando como mamás Porque es un rol completamente nuevo Es como que el mundo deja de existir No te importa la economía No te importa la política No te importa... Si ah, hay un perro mira, en la casa tampoco nada. importa No, bueno, sí ah. Eso sí, sí. Ah, Tratamos de que sí, pobre Salud. Claro. Está, po. ¿Cómo Muy y desplazado y desplazada igual claro. Y es inevitable. Pero pasa pero, al, principio, eh, al principio. Cuando llegaron las tre los tres a casa. Y ahí, bueno, y ahí empieza la vida posta. Porque, ¿Y? viste, mientras estás con los ahí? médicos. Ahí, ahí, ahí hay el momento de, ¿qué hacemos ahora? <risa> la primera noche uno se pregunta, ¿esto es el padre o madre? No sé si les pasó a ustedes. ¿Qué? La, primera noche, digo, la, primer, la primera noche, digo, uno se pregunta cuando llora no sabe cómo reaccionar, o por lo menos me pasó a mí. Esto es el padre, qué loco, todo el cambio que significa, ¿no? Sí, eh, eh, Sí, te preguntas todo, es más, la, no, estaba planteada la pregunta, Piti, dos, tres días antes de que nazca Tomás, dice, che, y el lunes nace Tomás, como era programado. Y después, ¿qué hacemos? Dice. Está <risa> <risa> planteada la pregunta como que se hace. No Nada, es todo, toda experiencia día a día. Tal cual. Pero bueno, yo siempre digo, siempre hay una teta que te salva, por suerte. que <risa> la solución a todo. Tal cual. Bendita sea la teta. Olvídate, voy yo era un cachito sí, ahí, Tuki, y, y tenés chao. como el poder. Y, ¿Y sabés sí? cuándo? seguramente también les pasó, se van a sentir súper poderosas cuando vayan a los controles todos los meses y te digan, aumentó un kilo, oh. te sentís, pero la dueña del mundo, ¿viste? Sí, sí Es más, él apenas nació Bueno, que es muy común, por ahí bajar un poquito Pierden, de peso sí. Entonces se controlan los primeros días Y al primer control que fuimos Que fue al día siguiente de salir de la clínica Que él estaba medio, había bajado bastante Fuimos y nos dijeron bueno, aumentó unos gramitos. Vamos a esperar. Y salimos tipo festejando. Sí. sí, sí, sí. Las entiendo perfectamente. Eh, yo quiero saber cómo se divide en el día a día, al momento a momento, porque decíamos los primeros meses es como que están encerraditos así, es medio una cápsula. ¿Cómo se manejaron? Con tema familia, visitas, porque al ser el primero, de repente la gente... En, en pos de, de demostrarte amor y cariño es insoportable, ¿no? Encima vos con la cesárea, es como, señores, ¿se pueden retirar? que tengo un, Todavía estoy con los puntos y el niño llora, pero es desde bueno, el amor. pero ¿Cómo lo manejan ustedes? El COVID eh, y los protocolos ayudaron mucho, mucho en este caso a poder regular la visita ah, a la clínica. Eso, más con la cesárea, y te, te dicen que no tenés que hablar y eso, al no poder recibir visitas, fue como más fácil. Y después eh, hicimos como un cronograma de horarios los primeros días fuera de las clínicas para regular la visita de la familia. Genial. Fuimos como muy exigentes. O sea, no sé si exigentes. Sí. Como... Es lo que quería. Que las, de, de, las amigas de Piti me dijeron que fueron muy respetuosas y que como, respetaron y el sí, espacio. Bueno. Muy, igual las amigas de Piti muy La familia ha sido muy respetuosa eh, Creo que también cambió un poco eso de antes. Creo que nos tienen un poco de miedo Creo que las conocen, chicas me parece que saben que son medias escalenchos ¿no? Como no, que no, no, se enojen Que no se enojen sí, sí. No, somos muy tranqui y nos gusta como No, no nos gusta como la locura ¿sí? Sí, claro. Pero bueno, ahora que, que ya pasó Un poco más de tiempo, hemos asistido A muchas eh, reuniones familiares Y todo, y ya estamos más relajadas también Más tranquilas Y eso está bueno en los brazos de la familia, o sea... Vamos me, sacaste, me sacaste la siguiente pregunta de la boca, porque ya cuando te empezás a relajar, empezás a entender que también las juntadas familiares están buenas, porque es un... Tenemos un cachito que voy a, a simplemente sentarme y no hablar. ¿Entendés? Y te tiene que respetar, pues está puerpera. Y está buenísimo eso también. Sí, las juntadas fueron como... ¿A ¿Quién, quién lo quiere? ¿A quién lo... Tal cual, tal y cual. Además, Peor, o sea, peor Charlie que es la que le da la teta, o sea, es la que está 100% a disposición del Tommy, entonces sí. es más complejo para ellos. Pero... Pero la verdad que hemos hecho, si bien somos muy tranquilas, hemos hecho de todo, yo le digo a ella, eh, para mí Tomás tiene mes casi mes y medio de vida, y hemos hecho un montón, él, él nació un lunes... Sí. Y el sábado yo la fui a ver a Piti con él. O sea, como que de ahí en adelante... ¡Ah, bueno, re valiente! De todo. Sí, sí. ¡Re bien, bien! Yo estuve como siete meses sin salir de casa. No sé si me agarró la de preposparto, no sé, estuve ahí Ajá. rozando, me parece. Eh, yo quiero saber sobre todo el rol de Piti, porque lo decía, claro, Charo está con la teta y tenés un gran Ajá. poder, Charo, lo hablábamos recién. Esto de llora, y teta, nos, nos vimos. Eh. Pero yo quiero saber el rol de Piti, porque las que son pareja de de los que tenemos el bebito en la paz y estamos ahí a las 3 de la mañana dando la teta, es fundamental el banque, o sea por ejemplo, yo quiero preguntar a la hora de dar la teta, Charo se levanta y se va o que esta también se no. levante loco, que se despierte no. y si yo no duermo no. ya tampoco antes de que diga ella porque va, por ahí no, no cuenta real como es oh. para no oh. <risa> al contrario, no, no para no como ponerse muy arriba porque va, va a ser como muy humilde en eso pero lo venimos llevando muy bien en ese sentido, porque yo le la Teta, entre Teta y Teta le hago el provechito yo, porque al pedo despertarla, qué sé yo, pero cuando termino es como, che, Piti, te lo dejo. O me despierto sola. Sí, en general se despierta sola y aguanta hasta que yo le diga, che, te lo dejo, y cuando lo agarra, yo me doy y me duermo. Ah, y ella, yeah. Ay, qué lindo. Después eh, lo durmió. Eh, nos repartimos bastante, por ejemplo, a las mañanas eh, Piti está en casa y a las tardes ya sale a trabajar, y entonces por ahí se ocupa más. Lo tiene más ella, por decirlo, tiene en brazos porque llega un momento que para mí yo hasta le transmito cansancio y lo Obvio. veo fastidioso. Sí. Entonces, nos repartimos bastante bien. No sé, vos querés contar tu lado. como lo digo. Yo no, quiero no, escuchar la Piti. No, mira o sea, yo obviamente cuando él llora a la noche me despierto eh, y me, me he sorprendido a mí misma porque a mí me gusta mucho dormir. Eh, es otra Entonces, soy otra persona tal cual. Cuando él, cuando él llora y se despierta, yo me despierto. Entonces le pregunto a Chari: ¿tiene hambre? ¿Es la teta? O, o, ¿O hay que cambiarle el pañal? ¿O lo que sea? Entonces, me, si ella me dice: Es la teta, giro, sigo durmiendo. Y cuando la termina, estoy todo el tiempo despertándome y le digo: Bueno, ahora dámelo, que le hago el provechito, le cambio oh, los pañales. Ay, y, y durante que yo hago todo eso. Charo, yo me asomo y la veo así. Desmayada, ¿no? obviamente. Y acaba mi siguiente pregunta que se desprende de la anterior. El estado de puerperio, chicas, es tremendo. Es una sí, revolución es... hormonal que te morís de risa, llorás como que se termina el mundo. ¿Eso se transmitió a las dos? ¿O sea, las dos están hormonales? No. No, yo no. Yo no. No, no, no, la, no la siento así. Ah, no la. Ok. Pará, pero no, pero hago un punto acá. O sea, Piti dijo, yo no. No dijo, no, no, la verdad es que le llevamos bien. Yo no. <risa> ¿Vos cómo la sentís, Charo? Yo, a ella no, a ella no la siento, pero la siento bien. O sea, al pie el <risa> canto ¿Y vos, con el porperio? Sí, yo sí, o sea, sí, ahora, ahora, men, ahora un poco menos llorona. no emocional uh -huh. un poco menos, pero los primeros días... No sé, me lo ponía a Tomás en la teta y lloraba, y lloraba, y lloraba, y lloraba. Medio conmovida, medio... Hubo días que sí, por ahí como que Piti no estaba y me agarró. Fueron las primeras tardes por ahí más sola, que él no se calmaba y me se frustró y decía ¡Ah, soy pésima, no lo puedo tranquilizar! Y lloraba, ¿por qué no para de llorar? Y bueno, nada, como distintas situaciones o... Hubo distintos tipos de emociones, no siempre la misma, no siempre es bajón o tristeza, a veces es conmovida. Pero sí, re llorona, re Ahora, ahora también estamos medio así. ¿Vas a llorar <risa> y que <y> estés vivo? <risa> emocionada, emocionada. Para Pascua sí. vino mi familia de Buenos Aires y llegaron acá a la puerta de mi casa y yo lloraba. <risa> sí, pero bueno, <risa> sí. No puedes controlar, no es que decir sí, bueno, me emocioné. No, pero Uy. también vivir una experiencia así y, es, y estar lejos de la familia. Ay, olvídate, olvídate, debe ser tremendo. Ama. Eh, seguramente se lo preguntan todos, eh, yo por ahí, por estar cerca del deporte también, no falta que dice, va a jugar al, al hockey, qué va a hacer, madres de contra deportistas. ¿Cómo piensan o si lo han charlado con el tema actividad deportiva relajadas Que elija lo que le guste, ya tienen un ah. palo al lado... Él, yo pensé que Charo, porque ahora en, un rato, en unos meses vuelve a jugar para Marista. ¿En serio? Eh, pero... Ah, muy bien. ¿Confirmado? No, no. No, esta vez, la boca que de Piti salió. la estoy poniendo así que ha grabado en el programa y no... Ah, o sea, la está presionando muchísimo, digamos. <risa> ¿Cómo? La está presionando muchísimo al aire. Qué lindo que vuelva Charo a jugar, imagínate. Es para extorsionarla. No, pero el que, haga lo que quiera, que... Sí, vale, a, a mí me gustaría que no se golpee, o sea, que no juegue al rugby, porque <risa> se va a golpear. Pero <risa> yo soy de Marisa y un club que tiene hockey para mujeres y rugby para varones, o sea que si yo estoy ahí en el club eh, sí. y va conmigo, quizás le guste el rugby, no sé sí. si Charpaura en un club que tenga hockey de, de varones. Y lo lleve y le guste, lo acompañaremos. Sí, tal o sea, vez nos gustaría, o sea, pienso que nos gustaría que haga algo relacionado al deporte. Por sí, lo es que así. nos implica el deporte a nosotros como estilo de vida. Top. Pero después, cuál o qué elija, bueno, no sé, veremos. Tal cual. Igual, dígale a la gente de Marita que ya es hora que agreguen niños, varones, ahí al, al, al hockey también. Sí. Que un poquito más. Claro, ¿cómo puede ser? Que del hockey a las nenas y el rugby. Bueno, en general, hablo de todos los clubes, no solo Marista, porque vos lo, lo mencionaste. Ya no, no hay que abrir un poco la cabeza, me parece. Ya es, ya es hora y además porque es algo que, que sucede en, en el resto del mundo. ¿no? Dale dos meses, te meten hockey masculino. Las dos, te meten hockey masculino, Olvidate. te lo coordinan, te lo dirigen. <risa> Chicas, sabemos en que. Europa, en Europa hace hockey mixto. Claro, mirá. mirá, eso no sabía. No sabía, está buenísimo eso. Espectacular, chicas sabemos que, que se tienen que ir a las 5 así que no les queremos robar más tiempo, agradecerles por, por esta posibilidad de, de charlar con nosotros, felicitarlas y la última pregunta de mi parte tiene que ver con que si la realidad que están viviendo ustedes con la maternidad se asemeja a la realidad que soñaron, imaginaron, pensaron mientras estaba Tommy en la panza. Eh, sí, en realidad yo digo sí porque fue tan, va, de mi, de mi lado, desde mi, de, de mi. muy adentro, tan deseado, tan deseado, y tantas ganas de, de vivir este momento que por más duro que sean algunas etapas, siento que lo disfruto. Pero no me imaginé que la demanda era tanta, tanta, tanta, tanta. <risa> tanta. No, la, no la sufro de, de sufrimiento feo, pero es como. Raro, no sé cómo explicarlo, sí. es raro. Porque, y sí, es un ser que depende básicamente de, de ustedes. Es, es que tremenda que esa persona, sensación. Es como fuerte al principio. Después lo vas entendiendo y vas aceptando que es así, pero es fuerte. Sí, Perfecto. a mí lo que me pasa es eh, en cuanto a eso. Yo era muy independiente eh, y éramos muy independientes como pareja. Entonces, eh, como que ahora no sea más así, es eh, difícil. <risa> Pero en cuanto a lo que es la realidad, hoy yo creo que es mejor de lo que soñé. Ay, qué hermoso. Y sí, además también entender que son etapas. Sí. Que esta etapa es realmente muy difícil porque es muy chiquitito. Y obviamente eh, la teta, dormir, sí. el provechito y eso es parte. Pero después van creciendo y, bueno, se pone peor. No. No sé lo deportivo. No, no, no, le juro que no, no. No sé lo deportivo, pero Tommy ha sacado algo de piti que ronca lindo, duerme lindo, ¿no? mira cómo le mete hermoso. Sí, sí, tiene el gen, yo le digo, tiene el gen, tiene el gen. Apolilla, bien. una teta duerme muy bien, así que tiene no, se... el... el gen también del día ahí. Y todo los que vivís en algún momento de la madrugada, cuando lo vas a levantar de la cuna, es maravilloso, o cuando te habla. Ah, ya está la Recién estábamos viendo que estamos viendo la serie de Maradona y yo no tenía así dormido y lo miramos y decíamos, no, es, es, es, es increíble este pibe Es muy lindo, estamos no enamoradas Sí, no ah, te importa nada Tal cual, tal cual, es un enamoramiento Tan profundo que te atraviesa Y que no se compara con absolutamente nada Sí, es difícil, sí, son etapas pero el amor que te devuelven es como. Es, hoy, es único. Eh, e indescriptible. O sea, todas las palabras quedan cortas, verdaderamente. Chicas, de nuevo, gracias. Gracias por este tiempo. Gracias por presentarnos a Tommy. Que sean recontra felices. Y eso, a, a disfrutar también de esta etapa. Hoy. ¿eh? Bueno, muchas bueno gracias. muchísimas gracias por estar siempre en cada etapa, ahora en otra eh, acompañándonos. Así que nada, muchísimas gracias y un saludo para todos. Y felicitaciones, es hermoso, Tommy, es precioso. <tose> Mira lo que es esa nariz cachete. Sigue durmiendo, sigue durmiendo. Sí, sí, sí. sí, pa, sí. <tose> Chau, chicas, gracias, gracias, fuerte el aplauso. Chau, chicas, felicitaciones. <tose>